Me quitaron el motor en la ribera, me dieron un golpe ahí y, y me llevaron el celular. A suerte que no me quitaron la cartera, pero me llevaron todo, como quien pasó? dice. ¿Cómo pasó el hecho? Explícanos. Eh, yo iba para mi casa, para la espínula, yo vivo en la espínula, iba en el motor en la libertad y me quitaron el motor entre tres individuos. ¿Quiénes? Tres individuos ahí. ¿Y por qué? No sé la, la causa. ¿Tú lo conociste a él? No, no, no, no. Eran como las nueve de la noche. ¿verdad? ¿Tú lo conociste a él? No, no, no. no Yo no lo conocí, no. ¿Y, y cómo tú sabes que fueron ellos? Eh, porque ellos me, me mandaron a parar y me tumbaron del motor y me dieron un cacazo. ¿Qué tipo de motores? Eh, un CG. ¿Hacia dónde tú te dirigías? hacia el Espínola. Wow. ¿Eso golpe te lo provocaron? Este? Ajá. ¿Qué pedir en las autoridades entonces? Eh, eh, que hagan parte de la... De la recomendación de a ver me consiguen el motor y en qué celular y no pero yo quisiera que me consiguieran el motor en que sea ¿tú perdiste el conocimiento en ese momento producto del golpe? claro que sí porque fue un cacazo que me dieron ahí con una pistola ¿con qué fue? ¿Eh? ¿con qué fue? con una pistola no sé qué marca era fueron dos personas señor? tres tres ajá bueno ¿de dónde tú eres? de Espínola ¿cómo es el nombre tuyo? Eudi eh, del Carmen Cabrera Eudi eh, ¿a qué tú te dedicas? Eh, yo de motoconcho